68 docentes se han incorporado a partir de este curso 2022-2023 a la Universidad Politécnica de Valencia, con lo cual la cifra total se eleva a 2.560 profesores y profesoras. Una mezcla lógica de nervios, ilusión y dudas les acompaña en la jornada de bienvenida organizada por el Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica. ¿El objetivo del acto cuál es? Darle la bienvenida a nuestros nuevos profesores y, y que nos pongan cara. Es decir, lo que queremos es decir, ¿estamos aquí para qué? Para vosotros, para lo que necesitéis. En un acto celebrado en la sala de juntas del edificio de rectorado, el rector José Capilla les ha dado la bienvenida y les ha infundido ánimo en la etapa que inician. Posteriormente, los diferentes servicios les han expuesto las líneas maestras en la parte de docencia y en la de investigación, y han atendido sus dudas. Es muy difícil poder entrar a la Universidad Politécnica. Sí que encontré una plaza de ante doctor en la Universidad de Alicante. He estado allí tres años como profesor, como docente. Y la verdad que muy feliz. Me voy con el corazón partido un poco. Pero ahora he encontrado también, he vuelto a mi alma mater, a la universidad donde yo estudié, a la ciudad en la que yo crecí. He predoctoral así. Tenía un de investigación de ser doctora. Después, va a ser postdoc, postdoctoral, también así, estamos vinculada a la UPV y aquest es el meu primer año como a, com a ayudante doctora. Los profesores año a año cada vez ven, viene gente más capacitada. ¿Por qué? Pues porque la gente cada vez, la competencia es mayor, las plazas venimos de un periodo donde nos ha contratado mucho profesorado Nobel y la gente está perfectamente cualificada. 68 docentes que representan la savia nueva del profesorado UPV.